Creemos en él, creemos que nos va a ayudar a seguir creciendo y, sobre todo, pues, eh, pues que es una decisión muy meditada, teniendo en cuenta siempre los valores que en el club nos regimos de, de honradez, de lucha, de sacrificio, de, de respeto al rival y, sobre todo, respeto a nuestros aficionados, que siempre intentamos hacer todo lo mejor para los aficionados y para, para nuestro club. ¿no? Y por eso le deseamos a Tabak la mayor de las suertes porque su suerte será nuestra ¿no? y, y como no, también agradecer a la Isabel I, como siempre, que está apoyándonos, que esté con nosotros. Estamos aquí para presentar a nuestro nuevo entrenador, a Jan Tabak, un entrenador yo creo que con una dilatada experiencia, tanto como jugador primero y ahora como entrenador. Pocas cosas que decir, yo creo que la primera que le debemos decir es gracias por asumir este reto, gracias por ser valiente, gracias por ser ambicioso y bueno, que desde el club lo único que podemos decir es que vamos a intentar que todo su trabajo sea lo más fácil posible, que todo su trabajo pueda llevar, llegar a buen puerto y que como ya le hemos comentado internamente estamos para apoyarle en todo momento. ...viene a una ciudad que, que respira baloncesto... ...también lo sabe. Veo que, que estoy... Uh, ...también en un club que tiene misma ambición... ...para seguir creciendo... Uh, retos, ...retos me encantan... ...es un reto importante... ...es un reto grande... ...seguir creciendo, seguir haciéndola bien... Uh, ...depende de muchas cosas... Uh, ...si vamos a poder seguir en esta dirección... ...pero... Yo tengo confianza que yo, yo junto con el club lo podemos hacer y uh, seguir adelante con misma trayectoria que ha tenido en los últimos seis años.